Nuevamente vengadores a Toxic Game Channel, vuestro canal de Toxicidad 100% natural. Hoy no voy a hablar de juicios porque tenemos grandes noticias dentro de Xbox, dentro vídeo. Y vamos a ver qué os parece, por ejemplo, algo que a mí me... el nuevo Mafia. El tercer Mafia, eh, la verdad es que hay mucha gente que está en contra de, de, del juego. Eh, dicen que es el peor de la trilogía. Yo recuerdo con muy buen agrado, desde luego, el primero el primero me gustó mucho y el segundo también sobre todo los pósters poster, los de las chicas de, de aquella época en fin dice eh, el nuevo Mafia podría estar en desarrollo después de la marcha del jefe de Angar 13 el desarrollado, eh, la desarrolladora la nueva entrega de Mafia sería una precuela vamos a leer esto importante este nuevo desarrollo nos llevaría a una precuela de la, tri de la trilogía original justo antes de del primer <ríe> por que no quiero spoilear tampoco pero eso no me lo esperaba del primer mafioso que entra dentro de un grupo de mafia y en fin no voy a contar con... El más... Pero bueno... Se hizo, de, se hizo de dinero... Eso sí es verdad... Eh, dice... Este nuevo desarrollo nos llevaría a una precuela... De la trilogía original y en plan... Y el plan sería hacer... Esta entrega con un real 5... Con un real 5... ¡Wow! Eh, lo, en los nuevos desarrollos... Por lo que sería ninguna por lo que no, en verdad, es que es verdad que no, no es ya sorpresa de que ya empiecen a utilizar el Unreal 5 con todo lo que hemos visto ya, ¿no? Pero, pero bueno, por si acaso, <risa> habrá todavía algunos que por, por dos pequeñas desarrolladoras que a lo mejor todavía sigan trabajando con el Unreal 4, con el Unreal 4, porque también tiene unos grandes resultados, ¿no? Pero, pero definitivamente el Unreal 5... Es una opción que va a elegir muchos desarrolladores Eso lo, tengo, lo tenemos Yo creo que más Más asumido, pero bueno Veremos qué sucede en un tiempo Y si podemos tener noticias acerca De este desarrollo pronto Si queréis saber todo lo que puede venir A tu consola Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valiente No dudes en seguirnos Y estar atentos a la web a la web de ellos, de Mafia, Definitive Edition. Ya tenemos el segundo gran evento para junio, el Summer Games Fest. Ya tiene fecha, es para junio del 2022, y dice, hace un tiempo os trajimos la mala noticia de que el E3 se cancelaba. Bueno, mala noticia será para PlayStation, pero bueno. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror algo que sin duda supone una gran pérdida en el mundo de los eventos, aunque tuvimos el nuevo anuncio, aunque tuvimos el anuncio de Xbox y de Tesla Game Showcase, este no vendrá solo, el Summer Games Fest ya tiene una fecha oficial de salida, así lo ha, confir lo ha confirmado Geoff Kingley, Kingley, que sería el encargado de presentar el evento eh, dice también anuncios de nuevos juegos trailers, incluso tal vez algo de gameplay y un espacio para juegos indies esto es bellísimo cada vez me gusta más <ríe> cada vez me gusta más pues muy bien, pues a ver eh la fecha exacta para este evento será el 9 de junio, vamos a apuntarlo en el, en el, en el directamente ahí donde sea, ¿eh? no, no voy a hacer es que encuentro un papel, pero bueno, el 9 de junio, ¿eh? no os olvidéis, el 9 de junio del 2022, lógicamente se podrá ver de forma totalmente gratuita, en youtube twitch y otras y otras y otras plataformas que hagan streaming eh, además de eso si sí, por algún casual te encuentras en Estados Unidos eh, podrás verlo en los cines y max también también lo podrás ver en, no sé si esto lo ponó, lo colocan antes de la película creo que sí como en forma de anuncio bueno, eh, Sigamos con Joe Cricky, que es el que ha, ha dejado el, el tweet. <risa> Será el martes. Esto es una porquería, estoy tan enojada que hago este movimiento desde hace tres horas. <risa> ¿Martes? Sí, martes... De junio a las 11, eh, eh, bueno, a las 11 en la hora de allí. Luego ya tendremos que hacer aquí un cálculo que ahora mismo no pienso hacer. ¿vale? Ahora mismo no me voy a poner yo. No, es que no me voy es que no a. Mira, hoy me han tocado la, hasta aquí la cabeza. De verdad, Dios mío, qué cansancio. Por lo que dije al principio y no lo pienso repetir porque esto ya ya ya ya no volvería loco pero bueno en fin eh, quiero que veáis estas imágenes antes de tiempo antes de nada porque me, me encanta vale es el replace Dice, que dice sorprende con su calidad en efectos sonoros pero podría irse al 2020 yo diría más también impresiona sus gráficos y si no eh, miren lo que jay paxton que es el uno de los de los creadores de diseñadores del juego mm, ha compartido en su tweet y que lo podremos ver eh, mientras Elon más eh, deje Twitter tal y como está. Bueno, que ya no lo está haciendo porque sabemos qué tendencias le gustan más y qué le gustan menos. bueno en cuanto al track to you me creo que se dice así aquí bien lo dice en generación xbox pero no voy a parafrasear ninguna palabra de Luis Falcon que es el que hace el análisis eh, dice cumple con todo tu deber protege a la gente y hazte con la venganza que tanto hacías. así como cosas muy eh, jugabilidad, habla de la jugabilidad, de la duración, de la conclusión, en fin, bueno, o sea, yo lo habrá jugado mucho antes que yo, pero bueno, eh, es del 6 de mayo, lo ha escrito hoy. Bueno, eh, voy a. Aprovecho y pongo estas imágenes de de mí mismo grabando este mismo juego ayer. Que hice un pequeño gameplay porque lo tengo claro y lo vuelvo a repetir. Ese juego tiene que ser mío, mío. Tiene que ser mío. Ya había visto el tráiler, bueno, mejor dicho, primero el teaser, luego, o sea, vi ya imágenes que de antemano digo sí, está en blanco y negro, pero ojito, ojito. Que, que cuando uno ve el juego en detenimiento hay de todo no solamente está bien recreado el, el, el mundo no sé si decir eh, he escuchado a alguien decir que está muy bien reco eh, eh, eh, reconstruida la, eh, como eran las aldeas feudales del Japón de aquella época, de la época Edo y digo yo, bueno, hombre, eh, tampoco hay un registro fotográfico eh, de ellos, hay pinturas y tal, hay, eh, se sabe por, por, por, por, muchas otras, por muchas otras razones cómo podían ser, más o menos, eh, pero bueno, sí. Por lo menos en lo que se refiere al mundo de las películas, si os acordáis de las películas antiguas, de Zamorais que por cierto a ver cuando hacen ya otra vez vuelve no sé el el, el la sabéis en las películas buenas de zamuráis, eh porque se echan de menos se echan yo sí se echan de menos estaba hablando con, con un amigo un tanto cancino trocí eh, poquito con el temita de pero bueno bueno yo es que todavía no tengo la mente yo, lo siento pero yo soy de, de, de, de, de mente cuando cuando veo que la cosa está muy clara a mí no me separan del camino pero bueno eh, esto ya como, como la última tontería la voy a dejar para el final bueno no sé qué es más tontería realmente de las dos últimas noticias están Vamos a ver, es que es que, es que esto es, es genial. Bombazo. Bombazo, eh. Ojo. ¡Bombazo! Fortnite llega a Xbox Cloud Gaming. Es el, da, da, porque Fortnite está no que nadie.. No, a Xbox Cloud Gaming y es totalmente gratis. Aunque algo se filtró en el famoso juicio entre Apple y Epic al respecto, no nos esperábamos para nada que este movimiento llegara tan pronto. Bueno, pues eh, ya ha llegado. Desde hoy Fortnite llega a Xbox Cloud, lo, podemos, lo puedo jugar desde el móvil, totalmente gratuito. Incluso sin necesidad de que... Eh, tenga per se una cuenta Xbox, porque la naturaleza del juego free to play que es Fortnite para jugarlo desde el cloud gaming tampoco necesitamos suscripción alguna, lo dejamos claro no hace falta Xbox Game Pass o Xbox Live Gold ni Xbox Game Pass Ultimate para poder jugarlo queda totalmente claro a eso se le llama estrategia pero lo que más gracia me ha hecho es actualización de Halo Infinite. Eh, es un pequeño, es un pequeño, una, no sé ni cómo un pequeño accesorio de los que con los que puedes, digamos, eh, personalizar tus tus armas y todas esas cosas, ¿no? Y entonces tenemos a Clippy que finalmente llega a Halo, dice los de generación Xbox, pero no como esperabas. No, no, no como esperabas, no, Eso, eh, sí, como esperabas, ¿Dónde vas a meter a Clippy? Vas a meter. Eh, ahí va a salir Clippy diciéndote, no, para matar a, a esto tienes que usarla. La... No, no, no creo yo que Clippy. Ah, vamos, es que apagaría el juego directamente no, sino como accesorio. Que esto lo he visto en de división eh, y fijaos, hay otras eh, que son como son como llaveros. Son, sí, son como llaveros eh, que se, se a la arandela, Ahí, justo en el arma, colgando y esto todo guapo. Bueno, pues bueno, pues van han puesto a Clippy, el viejo y siempre querido y amigo Clippy, que tanto nos ha ayudado, o no, a nuestro a nuestro pequeño trabajo con el Windows. Bueno, pues amigos, esto y muchas otras más noticias, porque también... Eh, pasa que el Fly Simulator también es el juego más, más jugado Oigan En la nube de Xbox Es uno de los De los juegos más jugados En la nube Cada uno que le saque la, la interpretación también eh, Que quiera Bueno dice la Dice La semana que viene estos dos juegazos gratis en la Epic Games Store. Se trata de Prey que está gratis el próximo jueves. Es un juegazo, ojo, juegazo. Jotun, Jotun o Jotun, no sé cómo se dice. Es un juego de acción y exploración dibujado a mano ambientado en la mitología nórdica Jotun jugarás con Tora, una guerrera vikinga que tuvo una muerte deshonrosa y que por tanto debe probar su valía entre los dioses del Valhalla impresiona a los dioses pues es eh, gratis también el próximo jueves estos dos juegos, Prey y Jotun Jotun o Jotun eh, y Prey, y el otro es el Prey, que es un juego muy bueno, y en primera persona, eh, la historia es bastante interesante, así que lo voy a dejar ahí, y bueno, puede... cuidado con las criaturas con tentáculos, negras, que hay por ahí, y con otras cosas más y en cuanto a Jotun no, no, no he visto nada no sé cómo va pero el jueves ya lo estoy probando yo y viendo a ver qué tal Jotun jugarás a Tora una guerrera vikinga que tuvo una mala suerte una, una muerte de deshonrosa de y que por tanto debe probar su valía ante los dioses del Valhalla impresiona a los dioses ¡Wow! Esto, esto, esto pinta bien. Esto pinta muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta la próxima, amigos!